con lo que sucedió con el exponente eh, de música urbana, rapero, de emboxero, Rochi, RD, porque muchas personas entendían que Rochi no tenía problemas económicos, porque un tipo que sirve dinero, un tipo que... ¿Te entiendes? Pero luego del accidente, muchas personas criticó una fotografía que él se ve con un fajo de dinero grande. Creo que ese video, tengo entendido que ese dinero no es real. Es un dinero de... Se utiliza para videos. Para videos, para videos. Y él estaba haciendo un video con el exponente de Puerto Rico, Mike Towers. Entonces, ¿qué pasa con, con Rochi? Bueno, al parecer Rochi en, en un live hizo en su cuenta de que hizo en su cuenta de Instagram, dijo como que él necesitaba... Ayuda, como que no podía. Que no tiene eso. dinero. No tiene dinero. Es algo raro. Primero, es algo raro porque muchas personas que yo sé que están cerca de él, tienen dinero económico y lo pueden ayudar a él. Y se vio raro cuando él publica eso. Entonces, ahí mismo, el lápiz consciente, hace un donativo de 100 mil pesos. Que a no es hablar, que es resolver. Y está bien por el lápiz. Entonces, ¿qué pasa con el señor Rochi, R.D.? Ustedes entienden que los, que los muchachos urbanos a veces tienen un inconveniente. Y es, por favor, Peter, Peter, pero ven acá, Villarona. No usamos eso para eso. Yo hablando y la imagen tapando y no lo ven a uno. Pónganlo en las dos imágenes. Tengo que decirlo aquí públicamente. Pues bueno, pues para eso fue que se hizo. No, no es para eso. Los raperos y, la, y los músicos a veces no utilizan un seguro médico. ¿Sabe? Eso es fácil, señores. Pagar un seguro médico es fácil. Usted va a cualquier aseguradora, a Cenasas, a humano a Pali, toda cualquiera. Y usted, como empresa o como artista, registra hasta a sus propios eh, empleados, y usted mismo se registra. Y cuando vaya a tener un accidente, que Dios no lo quiera, como le sucedió a nuestro amigo Rochi, entonces ese accidente, ese seguro, le va a cubrir una gran parte. Porque miren, los gastos de, de accidente, yo le estoy diciendo porque yo estoy pasando por una situación eh, y pasé una vez que, de un accidente y sé que cuánto se gasta. Los gastos de accidente son caros. Son sumamente caros. Que si usted no tiene un buen seguro, se le hace difícil independientemente del dinero que usted tenga. Eso es una. Y lo segundo, tengo entendido... Que Rochi no tiene necesidad de dinero. Y que Rochi tiene personas que económicamente están vaqueándolo en lo que sea. Rochi tiene enfermeras, tiene camas. Él preparó todo. A los foques. Lo fo lo foque, lo no está. solamente los foques. Ahí está detrás creo que Nelson Javier, que ha ayudado también. Sí, en y, Santiago fue todo lo, lo, hizo y, todo lo posible. Que, Javier. Javier Como tiene relación en Santiago, Nelson Javier, eh, nuestro amigo... Eh, que tú estuviste a Roche allí. Sí, mandó saludos. Le mando un saludos. Bonito, bonito. Yo no sé dónde te vio bonito, pero. <risa> eh, te ha visto. <risa> un saludo a todo el equipo Entonces, de Entonces, Nelson, de Nelson Javier, Javier, nuestro amigo eh, Doctor Nastra, hay personas que están en el círculo de Rochi que están ayudando a Rochi. Y la, la ayuda de lápiz está bien. Pero el problema parece ser que el problema de Rochi no es de dinero. Es parece psicológico. Parece ser que el accidente a Rochi lo ha tenido muy muy encerrado y cuando tú te o sea yo pasé por un, por un accidente cuando tú un accidente o sea, tú estás muy aburrido, trancado, tú quieres moverte, tú no puedes moverte, tú quieres Cuando la forma. eres muy activo, a mí pasó lo mismo, sí. cuando eres muy activo y te pasa te rompe un pie como el caso mío o algo y te frenan, ya tú estás con el cuerpo tuyo, está acostumbrado a que tú tienes que no puedes dormir que esto, entonces eso te aburre, te trae como, como una Exacto. consecuencia. Exacto, eh, eh, te trae, entonces tú te, entonces, te pones inquieto, te parece ser que Rochi estaba solo, hizo un live que él mismo no se dio cuenta, y parece lo que él lo que quiere es salir. Hoy vi a los foques que subió un video de Rochi con él en, en, en su apartamento eh, y, el, y, el, sí. y el niño se siente nítido, pero señores, el problema de Rochi a veces es difícil o sea, mira personas... a veces a veces pero cuando... Blapón tú te acuerdas Neto? Sí, quedó con y la es religión quedó con la religión muy centrado porque cuando tú sales de, un, de una cosa así con una con algo así o sea tu mente eh, al estar encerrado se te hace difícil te convierte y pasan ciertas cosas psicológicas en tu cabeza que hace tú, ha, tú haces cosas sin querer sin sin tú sin sin tú querer hacerlo ¿tú ¿entiendes? Neto? claro mira eh, una cosa que, que deben entender: algunas eh, la gente opina como lo loco sin saber. Ay, ver, en caso de Rochi, tengo un poco de conocimiento sobre el caso. Rochi, e inmediatamente se pegó de una persona que viene del bajo mundo, como ellos dicen, uh -huh. personas sin ni uno, han sacado propiedades, tanto como vehículos y tanto como apartamentos. En un sentido que cuando usted hace compromiso así con mucha gente también. Cuando usted va dando que hacen 10 fiestas, pero no las 10 fiestas, te, te va a quedar el dinero neto. ¿Tú no. entiendes? Por eso es que ahora los raperos ganan ¿Eh? más, por el streaming. El streaming es que le están dando el dinero, no es la fiesta. las fi la, la fiestas no están no, dejando nada. No, no dejan tanto, ¿no? Mira, Roche, que más hace fiesta aquí? Tres, y cuatro fiestas. Pero de esa fiesta no le viene quedando a él ni 20 mil pesos fácilmente. ¿Por no, Porque, no, no, porque no, tiene. No, no, no tampoco. No, Yo no quedo no. más, un poquito más. Ok. Poquito Vamos a poner más. que le quede de dos fiestas, le queden a él 50, 60 mil pesos. Pero ¿qué pasa? Ahí viene la falacia. Me explico. Ahí viene que hay que comprar ropa. Ahí viene que hay que comprar cadena. Porque tú tienes que, que, hay que invertir, un mundo. invertir en video. Que hay que invertir en un video. Que por más amigo que tú seas y de video, hay que darle a su cuarto porque tú estás pegado. Uh -huh. Puede ser de mano tuyo. Si sí. un equipo de trabajo como él lo tiene, que es muy bueno, la gente de Guardo Calle y esa gente que tiene un equipo de trabajo. Uh -huh. ¿No entiendes? Entonces no le viene quedando nada. Por eso es que... No, es y la gente está criticando, situación. crucificando a, jo, a Roche y no, no a Rochi no, si no se siente bien, señores. Eso no es fácil. Psicológico por, también. Un trauma también pasé, psicológico. Igual que en esto, yo pasé por un accidente. Uno se, uno vive trancado. Uno está loco por salir. Oye, uno no, uno no, y está cua, no puede moverse. que huese. le dé gracia a él, que le dé gracias a Dios y a esos amigos, que tanto a los foques, el doctor Natra, María Chibuda... Y esa gente que lo están ayudando hasta psicológico, mirando, dónde lo tienen hoy. Uh -huh. Que lo tienen en, en la casa de Alofoque, ahí va todo el mundo a visitarlo. Eh, Mike Tower también uh -huh. le dio un apoyo. Y grabaron, creo que, porque eso fue un, una canción, sí. grabaron y todo eso. No, y sin poder hacerlo también. Y tuvo que, porque ya está desesperado. Así que Rochi, sí. en vez de nosotros criticar a Rochi, debemos darle apoyo vamos a darle todo nuestro apoyo a través de las redes sociales, señores, porque Rochi seguro coge ese celular y lo yo, único yo, que hace es mirar lo que usted dice. Mira, yo mismo ese no, Yo ese mismo sintió, no, oye, no, él no sintió mal. Ese sintió mal por la foto que subieron de, de dinero, él mismo lo sí. dijo en el video. Ese se sintió mal porque él sabe que la foto él la subió de dinero con el fajo de dinero, porque es un video que viene y él y, y, la, y la gente comenzó a criticarlo por eso y él le dio mente a eso, porque es que tú estás trancado a tú trancado todo lo que la gente te hacen comentar yo mismo negativos? no le puse mucho asunto a iLife donde él estaba pidiendo ayuda porque yo sé que detrás de rocha hay un equipo que no tanto va a dejar... humano, tanto como de trabajo que eso fue cosa psicológica porque no es fácil fue fue apagado apagado que el destino lo quiso así no, Bueno, y esperamos que se mejore, Rochi, y todos vamos a darle mejor nuestro cariño, nuestro apoyo a Rochi. esos Roche, comentarios que son tan denigrantes, que, que usted no gana nada. Yo te aseguro a ti que tú haciendo un comentario así, no va a ganar nada, ni como persona, ni como fanático, ni como nada. Vamos a darle apoyo, que Dios lo sane y lo cuide, y que ya ahora, eh, con esta experiencia, él tome o sea, conciencia. Eh, conciencia y no, y, y esperemos que se mejore. Y que esté nítido y que Rochi esté nítido y, ¿Y que y no, no se, se desespere muchas... la grabadera y la cosa porque tiene no, que estar que, tranquilo. Exacto, que, que, también tiene que descansar, porque es, que es otra cosa. Sí, porque eso es muy peligroso. Eso es que usted tiene que cogerlo con calma, que eso tiene un, pro, un, pro, un proceso. <tose>